No, no, no, no, no, no, no, no, no, te no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, qué no, no, no, no, no, no, no, no, ya miren, vamos. ¿Qué entró, no? no, no. Cerramos, no? ¿La sí. Es ¿eh? sí. No, para mí fue algún bote o algo que le habrá pegado. No, oh, una hélice. Sí. Así si era así. ¿Sí? Es lo que le digo. Que es ¿Sí? lo que es no, lo que está. terrible, está. tarucha. Sí, lo que pasa que Seguro que fue algún bote. ¿Veo, no? Miren ahí, le falta toda la cabeza. Mira. Sí, sí, seguro. Terrible. Lo vamos a alargar, pero bueno. Pero así.